Hola, amigos, les habla Eduardo Soto y ahora yo vengo con tremendas noticias para el recipiente del I-220A. Como sabemos, este es un documento que se le entrega a las personas al entrar a la frontera o por la frontera de los Estados Unidos de forma ilegal. Y cuando uno ya sale de detención, ese documento está dentro de los otros documentos que le den a uno. ¿Qué es lo que es el I-220A? es la forma en cual uno es puesto en libertad. Hasta el momento el IDO ha sido determinada por algunos jueces y por inmigración y U.S.C.I.S. como un parol. Pero sabemos que la corte de apelación de la Junta de Apelación Administrativa de los Estados Unidos o la corte que decide básicamente ley de inmigración para todos los Estados Unidos apeló o está en apelación antes de ella. Sí o no es el I220A un parol? Qué noticias traigo yo hoy? Hace dos semanas esa corte de apelación me pidió a mí, ya que el bufete mío fue uno de los bufetes y firmas que fue encargada y ganó el caso estableciendo de que el I220A es un parol antes de la corte de apelación y esa corte ahora nos ha pedido argumentos por escrito estableciendo y argumentando de que el I220A es un parol al pedirnos estos argumentos y ya nosotros enviamos nuestros argumentos en cualquier momento. Miles y miles y miles de personas y su futuro en este país va a ser determinada porque esa corte va a determinar si el I220A es o no es un parol. Para más información, sintonice con nosotros. Recuérdense mi programa de lunes a jueves en Instagram, Facebook y YouTube de lunes a jueves a las 5 y media de la tarde, hora del este, los espero ahí.